Bienvenido a las noches infernal a donde Contamos historias en espeluznante Yo soy ese enorme Buenas tardes Soy Arturo Ezequiel 669 Soy el dueño de este programa y el canal Arturo Espectral 3014 de Revenge como traducirlo es Arturo Espectral 3014 La Venganza. Aquí llega. Mi amigo. policarto Ah, va a presentar el ranking desde este personaje más. Masculina. Más consignó. ¿Cómo? Femenina todas las películas. Top, top, top, top, top. ¿Qué te pasa, policarto Es que llegó la hora del ranking personaje. Preparado en base a mis gustos personaje. Veámoslo. Tot, tot, tot, topi. En mi ranking tot, tot, tot, tot, tot, el número 5 se lleva. Baronesa, película como punto conocido como la baronesa, es un personaje. Principal. De la película. Riseozco cobra más largo. De la mayor de la película. Es un... Es un es de uno villanos principales. Pero más tarde se convirtió en una de sus heroínas. Uno agregado por Amanda Gana de Cobra y en el siglo Luis, también conocido como la Baronesa fue miembro de Cobra. Baronesa era extremadamente inteligente y experto en combate cuerpo a cuerpo, armas, cuerpo a cuerpo, así como todas las armas de fuego a distancia. Además de su traje de cuero apretado, su equipo incluye lentes de alta tecnología y con armas de pulso. Ella fue una vez la novia de pelo rubio del duque cuatro años antes de los acontecimientos de la película. Su única condición del compromiso fue que el duque velar por su hermano Rex y la promesa de que nada malo va a pasar con él durante su próxima gira de su deber. Sin embargo, Rex murió presuntamente en combate después de Dios le envió un edificio de un ataque aéreo y ordenó a las bombas del edificio antes de tiempo. Duque sentir demasiada culpa. No podía enfrentarse a Ana y la dejó. Ah. Junto Baronesa y Dios se las arregla para captar tanto a los criminales. Ana se ve entonces ser examinado por un médico que dice que va a tomar tiempo, pero va a ser capaz de eliminar los nanomateriales. Duque le informa que hasta ese momento ella estará en la brigada transportista Joy que van a ver a menudo. Avanzando rápidamente en el ranking. Se posiciona en número 4 el magistral tema Viper Valorant. Viper, nombre en clave. Pandemic es un agente en Valorant. Viper despliega varios artefactos químicos venenosos para controlar el campo de batalla y afectar la visión de los enemigos. Si las toxinas no asesinan a su presa, sin duda lo harán sus juegos mentales. Y el número 3, se posiciona el galardonado video jingray es una mutante nivel omega que posee grandes poderes telepáticos, telekinéticos, piroquinesis y manipulación molecular, entre otros. También es la reencarnación física de la Fuerza Fénix, una poderosa entidad cósmica que le dio vida a los universos y que en tiempos atrás destruyó planetas. Número 2, se se posiciona el galardonado video Reina del Infierno, el de At, la Reina de los Muertos y Heroína de los Mundos. La primera vez que oí mencionar el nombre de este bello personaje, fue de hecho en un crossover. En dicha historia ya se insinuaban sus inmensos poderes al describirse como ella había conquistado el infierno y comandaba a demonios de inmenso poder. Al principio estaba bastante confundida entre Deat y Lady Deat, hasta que a poco a poco comprendí quién era, y la gran proeza que significaba. La historia del personaje es bastante similar a la de Spawn, el engendro del infierno, más que nada por la temática que abarcan, hablando nuevamente de cómo nuestras decisiones pueden provocar la destrucción y la pérdida en uno mismo. Se nos cuenta la historia de Ope, una mujer de la nobleza medieval, quien es la única hija de Lord Matías, un poderoso soldado durante la época de cruzadas santas, líder de su pueblo, y un diabólico hechicero que confabulaba con las fuerzas obscuras para hacerse con el poder de los abismos infernales. Cuando la gente del pueblo se da cuenta de que sus seres queridos reclutados por su rey en tantas batallas eran sencillamente parte de las maquinaciones malignas del hechicero, al obtener la energía de sus almas para incrementar sus poderes, la gente le asesina, considerando a su hija Ope como una bruja. En el umbral de la muerte, cuando es quemada en la hoguera, ella decide invocar los mismos encantamientos de su padre, y renunciar a su humanidad, lo que la hace ser transportada directamente al infierno. Una vez ahí, ella se da cuenta que su padre, Lord Matías, ha dividido las hordas del inframundo con la intención de derrocar a Lucifer y ocupar su lugar como soberano de las tinieblas. Número 1 se si se posiciona el galardonada, es una transferida y es mis queridos Público la bella Zatanna Marvel es una de las hijas de un mago, llamado, Giovanni John Zatara que apareció en los primeros cómics de la edad de oro y sin de ella, un miembro de la especie mística, o Magie, su primo menor, el adolescente Sakari Zatara, también es un mago en la Q. Una noche cuando vuelve de una de sus actuaciones, Zatanna descubre que su padre ha desaparecido. Empieza a revolver papeles y encuentra un antiguo libro de notas heredado del mismísimo Leonardo da Vinci, antepasado de la familia. Y un diario del padre que le revela sus días como defensor de la justicia y el hecho de que gracias al viejo libro satara podía hacer verdadera magia, deletreándole los conjuros al revés, fascinada sospecha que ella también podría realizar actos de magia real. Pronuncia un hechizo al revés, si logra encender con sus palabras el fuego de la chimenea. Cuando se repone de la sorpresa, decide utilizar sus nuevos poderes para encontrar a su padre sin sospechar que le llevará varios años la tarea. Y en último lugar. De tantas. Las mujeres. Es mi bella. Es canario. Negro. Y toya la historia es la siguiente. Empezó como un personaje secundario en las aventuras de Johnny Tunders, quien estaba enamorado de ella. Sin embargo, Vina no tenía ningún interés romántico en Johnny, sino en el policía Larry Lance. Johnny, Finalmente desapareció de la historia y Canario Negro se convirtió en el personaje estelar. Poco después de la muerte de Oliver, Nina se asoció con Oráculo para formar las aves de presa. Durante una de sus aventuras y gracias a los poderes de una fosa de Lázaro, de todos sus traumas y recuperó sus poderes cuando las aves de presa aumentaron su membresía, Dinah participó en el resurgimiento de Laxha. Permaneció en el grupo hasta que recibió noticias de la resurrección de Oliver. Abandonó y regresó a Star City, donde retomó la relación con el arquero. En accidentales Canario Negro formó parte del equipo Arrow, enfrentando a las amenazas de onomatopeya o de la organización con gas en Japón, denominado LUMO. La Cúpula. Contra la cual fueron puestos al límite y necesitaron todos sus recursos. Durante dicha aventura, Oliver vuelve a serle infiel a Dina y esta corta de nuevo la relación con el arquero. Verán ruinar V1. Avanzando rápidamente en el ranking. Se posiciona en número 0 el magistral tema. Sonora Mizuka y la historia: es ella es uno de los 7 legendarios varones rojos, conocido como el perseguidor varón tsui Hekitsui, no -heki haz de persecución. Ha estado viva durante 300 años. Tiene un brazo proteico derecho porque en el pasado fue cortado por Lich cuando este había perdido la cordura trabajaba para el Servicio Secreto Especiales, era parte de una familia adinerada, carece completamente de autoestima por lo cual siempre dependía de Licht en el pasado, además de ser intimidada por sus compañeros antes de entrar a la escuela militar y Doan Taquetora, que es su amigo de infancia, por lo cual fue conocida el as más inútil de todos porque no mataba a nadie, fue sometida a las drogas que aumentaba la sed de sangre de Schmenman, por lo cual cambiaba de personalidad a una más brutal y violenta, hasta que conoció a Heil que viajó 300 años al pasado diciéndole que tuviera convicción desde entonces recuperó su confianza y autoestima para cambiarse a sí misma y traicionando a Schneemann y uniéndose al equipo de Licht y reconciliándose con Don porque sabía que en realidad él la estaba protegiendo todo el tiempo. Esa personaje es femenina, está muy entretenida, realmente Policarpo voy a ir corriendo a comprar el café. Es que es femenina top, top, top, top, top, top, top, top y no seas anticuado. Adquiere un compact. Gracias, tienes razón, el Compact Disc se oye mejor. Y antes de despedirnos, queremos saber qué pasó con el felicidad de todos, el científico que cree que puede obligar a los árboles a crecer punto en punto. Este, sería bueno que, alguien vaya a ver qué pasó con el chico, ¿ah? Eh, yo no puedo. Tengo que despedir el programa. Bueno, eso fue todo, estamos en 31 programas y, adiós, y nos vemos la próxima semana.